Hola, hola, bueno, a todos aquí Somar comentando Un día en la taberna y hoy Volvemos con Frostpunk, este va a ser nuestro capítulo número 12, si no me falla la memoria. Y nuestro objetivo para el día de hoy es construir aquí, en esta zona de aquí, nuevas casas, ¿vale? Meterles una caldera, porque estén calentitos, una casa de fe para que puedan ir a rezar y estén cerquita. Porque se nos viene una gran cantidad de gente, o sea, 22 personas, 7 niños. Y hay que meterlos en algún sitio. Entonces, construiremos casitas, los pondremos por aquí. Y les acomodaremos la zona. Y además, y además... Si no me equivoco... Vale, nuestra otra idea es... Uy, ¿dónde está? Aquí, vale. Construir un puesto de esta para conseguir eh, carbón cada, cada día. Para mandarlos ahí, ¿dónde está? Lo tenemos aquí, en tecnología. Esto, el almacén de puesto remoto, plantamos esto y vamos enviando allí a la gente turrup, y vamos recogiendo material. Aparte, ¿qué más? Tenemos, estamos a la espera de mejorar el aislamiento de invernaderos, pero es que ¿dónde está? Aquí, el almacén grande de recursos, tenemos que construir uno de estos. Nos viene genial, pero genial. Con esto podremos acumular más. Y nos ayudará un montón. Porque ya, bueno, como recordáis, llegamos prácticamente al tope. Entonces, mmm, mejor tenerlo por encima, ¿no? Que, ¿no? que no lleguemos al tope. Ok, le vamos a dar caña al uno. Muy bien. Vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a gastarnos. ¿Vamos a construir ya el puesto almacén remoto o ahorramos.? para el puesto... no, ahí donde está el, el, el almacén grande... 150 de madera y 75 de acero, ¿eh? Vale, nos falta cero, pero no tardaremos mucho en conseguirlo Esto está bajando ya... Uf, aquí tenemos otro bajón de temperatura, ¿eh? Vale, es que nos falta avanzar muchísimo, nos falta avanzar muchísimo... Vale, vamos a darle calor, otro poquito al sobre rendimiento... Vale, es que esto es clave. ¿eh? Esto es clave, esto es clave. 82. Uh, ya lo tenemos entonces. No, no lo podemos plantar encima del anterior. Que no recuerdo dónde está. Pero esto ocupa una burrada. ¿Aquí lo quiero poner? No. Oh, aquí me cabe. Pero estamos sacrificando entonces un montón de... zona Y aquí estaríamos sacrificando la caldera No me gusta Vale, vamos a plantarlo aquí Que lo tenemos apartado de todo Entre comillas, ¿no? O sea, lo tenemos construido en la ciudad Pero alejado Vale, bien Y ahora hemos quemado todo el acero Eso es un contrapunto En siete horas llega esta gente Aumenta el descontento Por alguna razón que desconozco Vale, el sobre rendimiento Lo vamos a pagar ya 91% Vale Aislamiento de invernaderos, vale, nivel de expresión crítico Y aislamiento de invernaderos, listo Me gusta, así podemos trabajar ahí ¿Qué más? Minas de carbón no tenemos No, tenemos de momento los tambores de sección La fundición a vapor está mejorado El aserradero a vapor A lo mejor deberíamos mejorarlo 40 de acero, 10 de acero Vamos a meter este, vale Y vamos a tenerlo así trabajando Por lo menos no... Exacto Perfecto Vale Uy, una enfermedad grave No, bueno Ahora ya es tarde, ahora ya es tarde Pero no tenemos mejorado ah, ah, ah, ah. Hay que ir a por esto Hay que ir a por esto o sea, tenemos, Necesitamos Mejor aislamiento en En los Puestos médicos, porque si no... Claro, o sea, da, daos cuenta, no está trabajando ninguno Están todos sin ser operativos ¡Upa! ¿Qué pasa aquí? Comida para los hambrientos, nuestros profesores de la fe han encontrado un alijo ilegal de comida Es bastante grande, así que planean distribuir la comida entre la gente alintada ¿Te parece bien o deberíamos darle otro uso a la comida? Ves que la... Añadir a las reservas Tenemos la esperanza a tope lo Añadimos a la reserva... O sea, mira lo que me ha bajado, ¿sabes? No, perfecto O sea, cien, cien raciones es una pasada Vale, vale, vale Bueno, está muy bien, está muy bien Vamos a aprovechar Vale, el almacén remoto 45 de acero, sí, a la... ¡Hola! Aquí hay otra salida Vale, bueno, da igual, ¿eh? o sea Tiramos calle hasta allí, pero vamos Ahí Vale, ah, eso es Vale Es que tengo muchísimo carbón ¿Le podemos dar prioridad a esto para acumular carbón? Supongo que sí, en un futuro Venga Poquito, poquito. Leyes. Vamos a meter alguna ley nueva. A lo mejor esta es de propósito. Añadir los santuarios no me parece nada mal. Oy, oy, oy, oy, oy. Siempre pasa igual. Aumenta la eficiencia de los lugares de trabajo cercanos. Eso estaría muy bien, ¿eh? Pero claro. O sea, la idea es quiero ver esto. Aquí lo tenemos todo. ¡Holo! Protector de la verdad. El capitán asumirá el título de protector de la verdad. Él será el único con autoridad para decirnos lo que está bien y lo que está mal, y así convertirse en el líder de nuestra fe. Hostia. Nueva habilidad para los del capitán. Cada uso hace que el descontento se reduzca drásticamente. El descontento aumentará. ¿no? De momento lo vamos a aplazar. Vamos a tirar por santuarios, ¿vale? Para aumentar la eficiencia de los puestos de trabajo, como lo tenemos todo focalizado. Vale, firmada. ocupa mucho, que va ocupa poquísimo y lo podemos plantar aquí, esto es maravilloso vale, vamos a plantar uno aquí, vamos a plantar justo aquí en este cruce, otro aquí perfecto y lo que no sé es dónde plantar el siguiente, porque aquí no estaría nada mal, ya que vamos a tener luego en un futuro la mina bueno, aquí Aquí tampoco está mal, ¿eh? Que pillamos los puestos de enfermería, un taller. Vale. Vale, vale. Pues nada, perfecto. Venga, tiempo libre. A construir, a construir, a construir. Oh, la expedición ha regresado a salvar la ciudad. Pues disolver a los predadores o enviarlos a tierra helada. Vale, ok. Vamos a enviar a esta gente. ¿Dónde queremos ir? ¿Hacia la zona norte o hacia la zona sur? Mm, es que la zona... Vale, vamos a ir a la zona sur porque tenemos más... Más zonas que explorar cercanas porque aquí este está bastante lejos. Nada, veremos qué podremos sacar de ahí y ya está. Venga. Dale, ¿cómo que estamos llenos? ¿Cómo vamos a estar llenos? Vale, mejor a las herraderos, me gusta... Aislamiento de edificios médicos Vamos a darle... Ay, no tenemos madera para esto ¿Y recogemos madera por ahora? No, por la noche no Ah, oh, pues es una lástima que estemos parados Se han elegido el santuario La gente se siente animada para rezar más a menudo Vale, se han construido todos Uy, uh, qué bien Esto lo estamos haciendo funcionar Necesitamos más madera Vale, bueno, ok Mañana será otro día Venga. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Nuestro automata que está recogiendo. Carbón, ¿no? ¿Y se genera? Sí se genera, pero claro, lo consumimos muchísimo más rápido. Ah, es una lástima que no hayamos medido bien la madera porque ahora... Venga, venga, señores. Aquí no hay gente trabajando. Venga, a trabajar todo el mundo El aserradero no puede parar de funcionar Oh, no operativo, ¿por qué razón? Ah, porque no tiene ya madera a su alrededor Vale Entonces, teniendo en cuenta eso Es momento de sacar Tambor de extracción, no Tambor de extracción a vapor La fundición, fundición a vapor No, ¿dónde está? Eso no lo tenemos investigado Eso no, oh, oh, ha oh, ocurrido Ref... Visita inesperada. Capitán, un grupo de sobrevivientes agotados ha llegado a nuestra ciudad por lo que nos ha pedido con... No sé. Por lo que nos han podido contar. Sabemos que vienen desde muy lejos y que muchos de ellos murieron por el camino. No pararán de repetir la frase. El juicio final se acerca. Y dicen que muchos más refugiados han corrido su misma suerte. Nos suplican que les ayudemos. Wow. Vale. Procedemos con cautela. Veremos qué hacemos con el resto. Eh, vale, podemos volver a la temperatura normal ya, por favor Vale, que la gente se ponga a trabajar ¡Fua! ¡Qué diferencia, tú! Vale, ok No podemos aún, necesitamos madera Vale, pues es que sé que, sé que vamos a meter en el árbol tecnológico y, y creo que va a ser la perforadora, ¿eh? Y la podíamos haber puesto esta noche porque sí que teníamos 20 de madera. Oh, qué feo, qué fallo. Vale, vamos a ponerla ya porque así podremos sacar más madera y listo. El almacén de recursos... ¿Esto está operativo? No es específica el recurso que se debe almacenar. Vamos a meter carbón. Ay, solo podemos almacenar carbón aquí. Uy, eso está feo. El chivatazo creyente Una mujer nos ha contado que sus vecinos planean acapar comida y suministros. Nos jugamos el caso. Bien hecho. Bien hecho. Doña, bien hecho. Lo tiene que ser. Aquí todo el mundo colabora con todo el mundo. Vale, casas. Nos hacen falta casas. Es que es, es mucho gasto de madera y no estamos apenas preparados para sacarla. Eso me pone triste. Vale, vamos a tener que sacar otro aserradero. Es que no hay forma... Con el árbol tecnológico... Ay, no, perdón, esto son las leyes. Con el árbol tecnológico no hay forma... Vale, estamos sacando esto, pero... ¿Madera automática? No, no. O sea, es esto y ya está. No tienes otra forma de conseguir madera. Son las perforadoras y listo. Bien, supongo. La mina de carbón... Es que la mina de carbón, yo creo que la podemos dejar aparte porque... Tal y como tenemos el tambor de extracción y, y los puestos de recolección, porque hemos tirado por esa rama, mejor me gusta, ¿sabes? Lo que vamos a tener que poner es otro de depósito de recursos normal. Vale, vale, vale. Bueno, hay que ponerse al día. Ojo, nuevas no, leyes. Vamos a investigar a ver qué es esto. Vamos a investigar a ver qué es esto. Cocinas de campaña. Sube el nivel de la temperatura de los lugares de trabajo cercanos Uy, siempre se buguea esto Vale, y casa de curación La casa de curación no requiere ingenieros Trata a los enfermos de gravedad y aporta a dos pacientes una pequeña bonificación de esperanza Cura un ritmo menor Cocinas de campaña Este en verdad es una pasada, eh que me cuesta construir una casa de campaña 5 de madera y 10 de acero Oh, es perfecto, eh Esto es perfecto Vale, vale, firmamos Me gusta, me gusta, me gusta La fe, venga, cocina de campaña ¿Dónde la podemos meter? Aquí, obvio Aquí no hay un huequecito para que podamos plantarla Aquí mejor, aquí mejor Vale, este Y la otra la vamos a plantar por aquí eh, o aquí. No, es que aquí no hay tanto puesto de trabajo. Vale, vamos a plantarla aquí. Aquí está bien. Pero no te preocupes, si no hay calle adyacente, ahora se construye. Un poquito, un poquito, un poquito, nada más. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ahora, claro, podemos con el puesto de recolección este gigante. Vamos a con el almacén este gigante, podemos recoger... Bueno carbón a punta pala. La madera nos hará falta un un puesto de recolección normal, o sea, un puesto de recolección, un puesto de almacenamiento normal para aumentar en general todo el material que recogemos, pero nada, con eso una vez lo tengamos listo, pff, sobradísimos vamos a ir. Vale, en cuanto tengamos material, ahora, vale, vale, ya tenemos material, vamos a meter esto aquí. Sí. Aquí a trabajar. Vale Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y hemos lanzado ahí a 10 personitas A currar para allá, vale Vale, perfecto La perforadora en un 70% Maravilloso Tenemos Oh, ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale, vale, vale ¿Qué ocurre? Sopra de esperanza La gente ha comenzado a dejar los santuarios a muertos personales A valores y oraciones manuscritas a modo de ofrendas Parece que les ayuda a mantener el ánimo en estos tiempos difíciles Me alegra oír eso ¿Aquí qué ocurre? Se ha alcanzado el límite el de almacenamiento ¡Oh! ¿Por qué? Y no hay peña currando aquí Ah, no, no, no Solo tenemos un puesto de recolección ¿Dónde está el puesto de recolección, tú? Aquí, pero solo hay uno Espérate Recursos Puesto de recolección No salen los ya activos Es buena pregunta Es muy buena pregunta Vale, vamos a plantar el otro aquí Y este lo llenamos de gente Además, además El aserradero, no Nos falta madera, otra vez Vale Vale, aún no podemos meter nada nuevo Ahora en cuanto podamos esto, pero... Hace falta madera. Hace falta madera. Vale, al 2 vamos a darle calor. Eh, hace falta que trabaje la gente en la cocina de campaña. wow vale, bueno. Ok. Vale, cocinas de campaña. Se han construido las cocinas de campaña. Estamos funcionando. Genial, entonces. Vale. Entonces, ahora cuando tengamos la suficiente madera... Nos vamos a plantar y vamos a. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La perforadora. Aquí. Perforas para este clátil y pones descubierto los árboles que forman parte de los bosques. Aquí. Este, este, este, este, este, este. Perfecto. Sí, porque no tenemos otra, ¿no? Vale. Y esto, en cuanto se acabe de, de conseguir la madera necesaria, lo chapamos y ya está. No nos vamos a dar con chiquitas. Vale, vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Me gusta, me gusta esto Y eso es, acumulando carbón, bueno Hasta morir Tiempo libre o... Oh. Eh... eh de aquí Vale Hogares fríos. Algunos de estos ciudadanos están preocupados porque en sus casas las temperaturas es muy baja. Hay mucha razón. Con mucha razón nos indican que en esas condiciones es muy fácil caer enfermo y te piden que... O te ocupes del problema. En los próximos dos días tenemos que empezar a calentar un hogar frío y tendrán que mantenerlos calientes durante dos días. Vale. Uy, Es que nos sobra ahora mismo... ¿Dónde está? Salud, no... No... ¿Esto es tecnología? Ah, sí, una calderilla de vapor es tecnología. Dios. Vale, ok. La idea es... Aquí vamos a construir entonces una calle. El gasto de madera que eso implica. Pero bueno. Caldera de vapor. Aquí está bien. Es que debería ser más para allá porque si no estamos chafando la otra. Bueno... Vale, venga. Para adelante. ¡Uh! exploradores han llegado al convoy grande. Vale, vale, vale, vale. Si habéis llegado ahí, que hay supervivientes. ¡Hostia! Vale. Buscaban Invernia. Los trabajadores que iban en el convoy nos dijeron que se dirigieran a la ciudad de Invernia. Se supone que seguiríamos la señal desde la baliza, pero no conseguimos verla. Nos cuentan. Intentamos seguir un patrón de búsqueda para encontrarla, pero nos quedamos sin combustible. Escultar a los supervivientes a la ciudad... Dios, esto es mucha peña, eh. Vale. Ok. Nah, y esta gente está volviendo ya. Bueno. Vale, vale, vale, vale, vale. Uh, porque hay tanta poca... Vamos a quitar gente de aquí. Que al fin y al cabo, hasta que se vuelva a... A trabajar pasará un tiempo Por los puestos de colección Y eso Pero está bien porque está viniendo más gente Está viniendo muchísima más gente Vale, y ahora es eso Ahora lo que nos falla por el momento son los Los Así como el carbón pues La, la generación de madera Ay, falta camino 5 de madera Más gastados Bueno Tira Y claro No estamos aquí investigando nada De provecho No hay No tengo nada Barato Para investigar O que no me consuma O, o que no me requiera madera Oh, 20 de vapor Vale Vamos a sacar el aserradero a, a vapor Que en 8 horas los tenemos listos y, y solo me... Oh, Hemos recogido Construir puesto remoto Vale, perfecto Si sí, vamos a tener un flujo constante de carbón Va a ser maravilloso Ahora bien, tenemos que sacar muchísima madera Para construir muchísimas casas Pero eso, sin duda Uh, ¿qué ha pasado? A las 5 de la mañana Venga, hasta las 6 de la mañana no pasa nada la gente no empieza a trabajar. Demos las gracias al Señor por sus bendiciones. Eso es muy bien. Se sí, me gusta. Buenos feligreses. Uf, aquí hay un bajón de temperatura brutal y estamos en menos 40, ¿eh? Venga. Vale. Continuamos extrayendo carbón o con... Oh. Vamos, es que no hace falta aumentar la esperanza, tío Vale, ¿qué nos hace falta? Manada, madera Vale, vamos a coger la madera y vamos a construir casas Porque al fin y al cabo, como ya lo tenemos Barracones, ¿podemos construir barracones? ¿Todo eso está sin ser barracón? ¿Qué me cuentas bueno, Vamos a construirlas Por aquí Una Dos Vale El barracón está bien Venga, sacamos madera mi gente uh, uh, uh, uh. Refugiados de Tierra lada Huyendo de una tormenta Una gran multitud de gente Ha llegado a nuestra ciudad Muchos de ellos están enfermos Dicen que una especie de anomalía Meteorológica descomunal Viene hacia aquí Y que morirán Si no les ayudamos No sobreviviremos Ante tal cosa Gracias a los astros Nansen, el explorador del Ártico Pudo advertirnos sobre la inminencia Del desastre y nos dijo que evacuásemos Por favor, dejadnos entrar Todo el mundo Es bienvenido Solo hay sitio para los sanos Dios A ver Con todo el mundo es bienvenido Va Vale Con esto tenemos un montón de mano de obra Ah, Encima llega, ha coincidido que llega esta gente Vale, a ver Vamos a parar Tranquilidad ¿Qué vamos a hacer con toda esta peña? Arroba Vale, a ver Lo primero que quiero es Recursos Tecnología Fe F Fe nos sobra Es que necesitamos sacar Comida. Vamos a necesitar un montón de comida. Una plataforma de cazadores. 40 de madera y 40 de acero. Vale, podemos mejorar esta. Vale, pero es que además quiero que seamos capaces de... Podemos sacar recursos. Un depósito de recursos vamos a necesitar. Por 40 de madera. No lo tenemos. Muy mal. El aserradero no operativo porque no estamos generando... Ah, esto genera automáticamente la bueno, bueno, bueno si esto genera automáticamente madera ¿qué estamos haciendo? perforadora, aporta madera por día normal de trabajo, fundición a vapor a ver, a ver, a ver el aserradero no tiene una manera normal de extraer madera a ver, el árbol tecnológico esto está mal Porque es que meter en el aserradero es... Estúpido. Uf, Habrá que mejorar el, la... De esta vapor. Bueno, mira. O sea, ya que lo tenemos... Pues tira que te va. Pero... No tiene mucho sentido por el momento para nosotros. Porque esto... Hay que cargárselo ahora. Porque es que esto... No genera... Según entiendo yo, claro, esto literalmente nos crea madera. No, no, no la deposita aquí como pueden ser estos árboles, ¿sabes? O, o estos otros árboles. Simplemente crea la madera y ya está. Vale, vamos a construir entonces un aserradero nuevo. Aquí, aquí. Vale, y vamos a meterle un poco de calle... Vale, perfecto, lo justo Además vamos a construir No, me equivoqué Vamos a construir Barracones No Carpas por el momento Una carpa, vale Vamos a construir ahora, vamos a poner a construir Otra carpa, vale Otra carpa, vale Esta gente se va, lo va a pasar fatal Ah, vale, mejora en curso Vale, aserradero a vapor Perfecto Ah, podíamos haber construido Ah, Si nos esperábamos, construíamos el taller a vapor Somos tontos Vale, ahora, comida, salud, refugio Hay que meter el aislamiento en los edificios médicos Vale, 30 de madera Prontito, vale, perfecto Ya tenemos esos 30 de madera Reconfortar al alma, la gente está agradecida en la cocina de campaña que mandaste construir. Han enviado una delegación para darte las gracias. Ya hemos dado las gracias a nuestros hermanos por encargarse de la cocina. Y los tendremos presentes en nuestras oraciones. En este para el molado, todo aquello que sirva para guardarle calor es un salvavidas. Maravilloso. Vale, mejora de los aislamientos de los servicios técnicos. Me gusta. ¿Podemos mejorar en un futuro? ¿Podemos mejorar el aislamiento de los barracones? Ah, aislamiento de los comedores. Vale, esto también está bien Vale, vale, vale, vale, vale Veremos, veremos Esto, el horno de carbón vegetal lo vamos a dejar pasar Sin duda Y tiraremos, por, o sea, mejoraremos las perforadoras eh, La eficiencia de recolección Porque como nos estamos fijando en el tambor de extracción Esto hay que mejorarlo, sin duda Vale Poquito a poquito Hace falta construir muchas casas Necesitamos muchísima madera y eso es un problema, toda la peña que ha venido Uh, esta gente está esperando no, no, no, no, venga A investigar, arboleda helada ¿Qué tardamos en llegar aquí? Un día y diez horas Y aquí, bueno, aquí tardamos un montón Un día y veinte horas Dos días y dos horas Vale, vamos a mandarlos aquí Y veremos a ver qué tal Vale, vale, vale, vale Es eso, ahora mismo nuestra máxima preocupación es la madera Esto que la acaben de construir No me creo que con toda la gente que somos en la... En la ciudad ahora O pues sea, es que tengo 90 de construcción, eh Falta madera, literal Lo único que nos queda Recursos, Aserradero a vapor Vale, este es el nuevo Pero No nos da la cuenta Un depósito de recursos Este es solo de un Recurso en concreto 40 de madera No tenemos algún rinconcito por aquí Para poder clavar esto No, es que aquí no es que otra calle Esto en verdad lo tenemos que destinar Rollo, ok A aquí Por ejemplo O sea, aquí no trabaja ni el tato Vale Aumentaremos la capacidad de acero Por acumularlo ahí Hasta que tengamos la fábrica o algo de esto Que seguramente sí que necesite Almacén lleno Vale Venga oí, siempre me equivoco Más carpas, más carpas, más carpas Gente, carpas, carpas Venga, venga, venga, venga, necesitamos esas carpas El puesto de recolección, este lo destinaremos al acero Vale, al acero, perfecto Vale, vamos a construir también, para conseguir comida Otra plataforma de cazadores 40 de madera, 40 de acero, perfecto, me gusta, me sirve Oh, porque no hay sitio para construir las cosas, tú Me da rabia porque se... Se me apelotona todo Y no soy capaz de... ¿Qué es eso? No sé para qué nos... Ah, eso es... Vale, el puesto de recolección este Y no soy capaz de ubicar las cosas en un sitio... ...correcto No, y ahí es que quiero aprovechar las calderas Vale, ok Lo vamos a plantar por aquí, que por el momento no tenemos nada... ...nada cercano... Sí, aquí está bien. Y vamos a meter aquí a la gente y ya está. Para continuar consiguiendo comida. Vale, vale. Porque eso va a ser muy importante. Bueno, más o menos estamos construyendo las casas. Aquí vamos a tener un día muy malo. Porque vamos a tener un día muy malo, pero llegaremos. Vale, perfecto. Ok, 10 trabajadores. Maravilloso. Aquí, otra persona, sí. Aquí, ¿podemos volver a meter gente? Estupendo Aquí Recursos Ah, bueno, va, ok, la falta de madera, obvio Vale, ok, pues tal y como estamos Lo vamos a aparcar por aquí Es eso, estamos ya extendiendo el barrio residencial A muerte, esto está bien calentito Tenemos la casa de oración, habría que poner otra Más o menos por aquí, cerquita Además, deberíamos Continuar Consiguiendo Uh, vale, aquí vamos a meter personitas esos. Deberíamos continuar consiguiendo o eh, Construir la próxima perforadora de, de madera Para sacar madera a tope Aquí a lo mejor plantar un aserradero Para sacarnos toda esta madera de aquí Bueno, cuando acabe este Plantaremos uno por aquí Y sacamos toda esta de aquí y ya está Y, y nada Continuar gestionando y ser capaz de absorber toda esta gente que hemos absorbido aquí, porque tenemos mucha peña sin casa, 55 personas, o sea, son muchas tiendas. Habrá que meter a lo mejor expandir por aquí para meter otro barrio residencial, ya que tenemos todo esto lleno de casas, pues metemos por aquí también y ya está. Pero bueno, ahora mismo lo importante es: madera, madera, madera, madera, ya está. Dicho esto. Lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, que comentamos un poquito de todo, tanto a como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También, seguidnos en Twitch, ahora mismo en verano estamos un poco parados por el calor, porque no es imposible hacer streaming, pero bueno, se intenta. También, por último, suscribiros a este canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es de todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.